que ya no hay más competencia tú quieras más a un salón No, para que la gente baile, Carlos. no, ahora otra vez, no, no, la palma. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Quepa tú, basura, apagas o te prendo Escucha No te oigo Repica pues No, lo no. va a prender, él lo va a aprender. Él lo va a prender ahora para que baile la gente. Pero que tú tienes que admitir una vaina. Esa guagua plata ¡Para qué no te quilla el music, ¿Qué es lo que tú dices? ¿A dónde están los que si sí yo qué, qué si sí yo cuánto? Apague no lo estoy viendo, llegaron Esto es juidero full, una vaina organizada, analizada y consultada con gente. Aquí no se está adivinando, es más. ¡Sube, sube la vaina! Apague esa guagua plata ¿no? frío, mira que se te Yeah.